Music día de hoy estar con ustedes, mi nombre es Karina Martínez, y bueno, hoy vamos a tener eh, una, una grandiosa participación de la maestra Patricia León López, que es secretaria de inclusión social del estado de Campeche, y pues vamos a tener con ella una ponencia sumamente interesante, se titula la política de inclusión social del gobierno de Campeche. No sean bienvenidos es un gusto tenerlos con nosotros aquí de parte, eh, bueno, de Buen Gobierno. Y eh, me voy a permitir, porque ya estamos en, en el tiempo, leer una reseña, breve reseña curricular de la maestra Patricia. La maestra Patricia León López es licenciada en Psicología Educativa por la Universidad Autónoma de Campeche. Es maestra en Ciencias de la Educación por el Instituto de Estudios Universitarios del Estado de Campeche. Maestría en Gestión Educativa por la Universidad Pedagógica Nacional, María Lavalle Urbina. Tiene diferentes cursos en materia de educación en el que se destaca liderazgo, calidad y competencia docente y educación para una formación integral. Ha expuesto diversos talleres y cursos ante la Secretaría de Educación es conferencista en diferentes instituciones de nivel superior, así como facilitadora en múltiples talleres y cursos de educación especial. Actualmente es titular de la Secretaría de Inclusión del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, la cual es encargada de fomentar el desarrollo y la inclusión social en el Estado para la atención específica de las necesidades de las personas con discapacidad, personas en situación de calle, comunidad, población indígena, Pueblos Originarios, Comunidades Afro-Mexicanas, Personas Adultos Mayores, Niñas, Niños y Adolescentes para buscar justamente un marco de respeto estricto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política y en los Tratados Internacionales. Actualmente, pues es Secretaria de Inclusión Social del Estado de Campeche. sea Bienvenida, Maestra Patricia. Y bueno, pues yo les, les daría la palabra. Este es su espacio para escucharla. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, agradezco eh, el espacio, me da muchísimo gusto que podamos compartir un poquito de la tarea que estamos haciendo aquí desde el estado de Campeche, eh, ya como hizo, me hizo el favor de la presentación tan, tan bonita, pues bueno, este, ahorita actualmente soy titular de la Secretaría de Inclusión del Gobierno del Estado, es Secretaría de Inclusión, CEI. Sí. Eh, quiero, antes de iniciar con una presentación que traigo este, para apoyo, eh, pues comentarle ¿no? que eh, en el país eh, solamente existen dos secretarías que están atendiendo el tema de inclusión a nivel política, eh, sociales y a nivel de tomas de decisión del gobierno. Y que, bueno, en ese marco eh, solamente existimos en Baja California y en Campeche, eh, estas secretarías que, que, que de alguna manera están tratando de visibilizar algunas poblaciones que históricamente han sido, pues, eh, eh, no tomadas en cuenta. En el caso del Estado de Campeche se está trabajando con cinco poblaciones. La población de la diversidad sexual, la población de eh, pueblos originarios, comunidades indígenas y afro mexicanas. Eh, reinserción social y condición de calle, eh, discapacidad. Entonces, eh, esta secretaría nace aquí en este gobierno el primero de enero del 2022, somos una secretaría de muy reciente creación y eh, en hace aproximadamente un mes y medio tuve la oportunidad de recibir aquí en Campeche a la secretaria, a la titular de, de, también de la CIGI que es Baja California, que ellos son Secretaría de Inclusión y, e Igualdad de Género. Eh, compartimos, tenemos muchas similitudes, ellos están atendiendo siete poblaciones eh, este, vulnerables, eh, traen el tema de igualdad de género y eh, población en, con problemas de adicciones Pues bueno, eh, con este antecedente pues quiero, quiero iniciar la presentación. Este, ahorita la voy, a, la voy a subir y mm, vamos a ir... Eh, Juntos, este, pues, viéndola, ¿no? No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera. Este es un, uno de los preceptos que nosotros tenemos con la visión de la perspectiva de inclusión. Estamos generando en el estado de Campeche, pues, una política estatal para poder dar atención a cinco poblaciones este, que han estado marginadas, que han estado invisibilizadas eh, históricamente. Vamos a tratar de reflexionar en estas pequeñas eh, preguntas. Solamente me gustaría que ustedes eh, este, este ejercicio lo hicieran prospectivo, o sea, desde su casa eh, traten de darle una contestación. Vamos a ver si el tema de inclusión es un tema que, que, que realmente nosotros este, tenemos hoy como, como, como lo hemos conceptualizado. Entonces, estas afirmaciones tienen la finalidad de iniciarnos en la temática que ahorita voy a compartir con ustedes, que precisamente es, pues bueno, ¿por qué la inclusión y por qué una Secretaría de Inclusión en un gobierno como el Estado de Campeche y cuáles son esas tareas que tenemos al interior de la toma de decisiones y de la de la gobernanza, ¿no? Quiero también recordarles que el estado de Campeche actualmente está en el ejecutivo estatal una mujer, una mujer ampliamente reconocida por su trayectoria política, que es la licenciada la Elena Sansores San Román, quien haya tenido la oportunidad de haber platicado con ella o de haberla leído de haberla conocido, saben que ella trae una lucha de muchos, muchos, muchos años sobre precisamente la atención ¿no? a la marginalidad, a la, a, la, a la población que, pues bueno, eh, se le ha privado muchas veces del goce y el disfrute del, y la plenitud de sus derechos. Entonces, además, además de ser política y además de ser una gran, gran, gran, gran líder. También es una mujer, también es una madre de familia, también es hija, también es hermana, también es compañera, también es amiga. Entonces, hoy precisamente la responsabilidad de la toma de decisión de esta secretaría es una disposición de quien hoy encabeza el Ejecutivo Estatal en nuestro Campeche. Y con, esta, con este preámbulo, pues bueno, vamos a iniciar este ejercicio. ¿La cultura de la inclusión está de moda en este 2022-2023 en el gobierno actual? ¿La inclusión solo se refiere a la atención de personas con discapacidad? ¿Las barreras que enfrentan las personas en el aspecto social para el desarrollo de una vida plena solo son responsabilidad del gobierno? ¿El problema de la discriminación, la limitación y participación de ciertos grupos es un problema social y cultural? ¿La diversidad es una oportunidad de aprendizaje para todos? Entonces, ahorita vamos a ir dándole contestación a estas afirmaciones, preguntas, porque pues, la idea es que al término de la presentación, eh, la construcción que hayan hecho Solamente la la, la, la, este, pues bueno, que sirva esta presentación y esta participación para que ustedes puedan, a lo mejor, darle un poco más de forma a lo que ya seguramente ustedes tienen, ¿no? Todas las personas en este grupo traemos un conocimiento del tema. Entonces, vamos a tratar de ayudar a que este conocimiento nos pueda, nos pueda, nos pueda, nos, lo podamos generalizar más. Um, bueno, en este momento les estoy poniendo unas imágenes. Lo que nosotros estamos viendo ahí son una serie de personas. Vemos a Rafael, vemos a Alicia, vemos a Francisco, vemos a Pedro, vemos a Sonia. Estamos viendo también a Alejandro, estamos viendo a Domitila, estamos viendo a María. Todos ellos son personas. Independientemente de sus atributos físicos, de su ideología y su fe, del color de su piel, de su condición social, de su etnia, de inclusive su género, todos tienen una condición en el que son, es común, ¿sí? y la, esta es que son personas, más allá de que yo pueda decir a qué se dedican, cómo pueden pensar, más allá de pensar en su ocupación, en su credo, son personas. Y como personas, según la Convención de los Derechos Humanos, todas ellas son sujetas de derecho. ¿sí? Y deben de ser tratados sin discriminación y en igualdad de circunstancias, con equidad. Nosotros que hoy estamos en el gobierno, la mirada hacia las personas es impulsar políticas que puedan permitir que todas las personas puedan gozar de todos sus derechos. Vamos a platicar un poquito ahora de qué es la inclusión. Vamos a pensar, cada uno de nosotros, si ya alguna vez nos habíamos, eh, habíamos analizado qué significa inclusión. ¿Cuántos tipos de inclusión conocemos? ¿Será que la inclusión tiene una tipología? ¿En alguna ocasión nosotros hemos visto, escuchado, alguien nos contó que se le haya discrim discriminado a otra persona? Y yo aquí agregaría, ¿qué pensamos cuando sabemos o hemos tenido la oportunidad de haber visto un acto de discriminación. ¿Cómo consideras que podemos generar una verdadera inclusión? Nosotros creemos que existe la desigualdad. Podríamos ahorita evocar algunos ejemplos de desigualdades en este país, en este estado en nuestro territorio, en nuestra colonia, con nuestros amigos, en nuestra familia. Hemos visto que haya desigualdad. ¿Cómo podemos favorecer el acceso equitativo a que todas las personas puedan utilizar los servicios públicos, puedan moverse, puedan acceder al espacio público, como puede ser oficinas de gobierno? estar en un parque, movilizarse, ¿no? Y alguna vez han pensado cómo estamos participando sin que excluyamos a nadie. O sea, yo a lo mejor tengo un trabajo, conozco de gente que asiste a, que tiene la oportunidad de ir a a recibir, a practicar un deporte, a aprender este, a, a tocar un instrumento, eh, pero será que, que, que, que todas las personas están gozando de todos esos derechos, el derecho a la escuela, el derecho a tener una vivienda, el derecho a tener un trabajo, el derecho de poder tener una familia, este, el derecho a la salud, el derecho a la justicia. ¿podemos hablar de que estamos en esas condiciones? Desde el enfoque, obviamente, este, de los derechos humanos, la inclusión, pues, es una respuesta, ¿no?, a precisamente un tema que es muy delicado, que es el tema de la discriminación o el de la exclusión. Y desde el enfoque de derechos humanos, que es un enfoque que, que es muy común a todos nosotros, la diversidad en nuestro país, pues es algo que comúnmente nosotros estamos acostumbrados a ver. Somos, eh, México es altamente multicultural, tiene una gran diversidad, no solamente en su flora, en su fauna, también las personas, somos muy, muy diferentes unas a otras, en pensamiento, en... en este en, en manera, en, en, en cómo, cómo, cómo pensamos, en nuestra lengua, en nuestra cultura, hay mucha, mucha, mucha diversidad. Y para la, los derechos humanos y para nosotros desde la, desde la Secretaría de Inclusión, entendemos que la diversidad no es un problema, realmente es una oportunidad de enriquecimiento. No es fácil, este. Atender a la diversidad, porque es tener una mirada este, de muy amplia, ¿no? de, de respeto, de tolerancia, pero que genera enriquecimiento cuando nos damos la oportunidad de que todos podamos eh, opinar, de que todos podamos participar y de que todos podamos acceder ¿sí? a los mismos espacios a que se nos garanticen nuestros derechos y además se fomente una cultura de eh, apoyo en el caso de ciertas poblaciones que no están en igualdad de circunstancias que la, mayor, que la mayoría, ¿no? Y en este caso, este, pues tenemos eh, algunas muy focalizadas, ¿no? Aquí en el estado de Campeche, pues nosotros nos damos cuenta de la cantidad de, de, de personas que hay que presentan alguna discapacidad, de la etnia, Campeche tiene eh, sobre todo un asentamiento muy grande de la cultura maya, pero no es la única. Eh, este estado es, es muy pluricultural, este, ha abierto sus puertas en el siglo pasado, en los años 80, este, pues hubieron asentamientos del norte norte, de, y del, del país, de, de, con eh, la llegada de mucha gente de los estados de Guanajuato, de Tabasco, de Veracruz, pero además también hubo un movimiento cuando Guatemala eh, vivió la, la, este, la guerra civil, de que hubo asilo y se asentó también mucha población étnica, maya, este, en nuestro estado y entonces se pues, enriqueció mucho no el mosaico pluricultural la lengua eh, de las 69 lenguas que existen en el país en campeche se hablan 40 lenguas. y esto es muy muy importante por eso la riqueza que nosotros tenemos en la diversidad la pluriculturalidad es muy amplia además de que contamos con, en, en esta pluriculturalidad y en esta diversidad, también el mosaico de nuestro ecosistema es muy rico. En Campeche, que somos zona tropical de la costa, además de contar con grandes extensiones de playa, este, y también tenemos eh, bosque denso, este, algo de bosque, tenemos también zonas con sierra, y eh, no solamente la riqueza está en las personas, sino también en los ecosistemas que tenemos en nuestro estado. ¿Sí? Una manera de que nosotros hemos estado eh, trabajando, pues obviamente como secretaría, es considerar los compromisos que ha asumido México en, de manera de generar condiciones más equitativas para atender el tema de la discriminación y de la invisibilización de ciertas poblaciones. Entonces, estamos trabajando también eh, eh, en, este, en, este, en, en la Agenda 2030, en la que este, México ha firmado estos convenios y garantizando que los Objetivos de Desarrollo Sustentable que están muy, muy relacionados con los temas también de nosotros en cuanto a sustentabilidad, en cuanto a trabajar, eh, cero tolerancia a la violencia, eh, trabajar también con los temas de igualdad y de eh, inclusión, están muy marcados. En el caso de la Secretaría de, de Inclusión, el objetivo 17 es uno de los que están dentro de las atribuciones y las tareas de nosotros para impulsar. Y cuando hablamos de inclusión, en el estado de nosotros, aquí como política pública, es generar, ¿no? acciones encaminadas a eh, favorecer ¿no? que las personas que están viviendo algún tema de desigualdad, de rechazo o de discriminación, este, se, se les atienda y se les garantice eh, pues, y que se visibilicen, sobre todo, sobre todo ahorita en este momento, el año pasado que estuvimos en diagnóstico y que estuvimos en, en la conformación, de al algunas políticas y sobre todo de algunas estrategias para visibilidad, visibilizar a estas poblaciones, pues nos permitió darnos cuenta que en el Estado la primera tarea era precisamente construir ¿no? eh, bases de datos que nos dijeran cuánta gente tenemos de esta población en esas condiciones, cuánta gente se encuentra marginada en cuanto a su derecho a la salud, en su derecho a la educación, en su derecho al trabajo, en su derecho a la justicia. Hoy hemos podido empezar a construir algo de información con eh, estos temas. Además, teníamos también, o nos enfrentamos a, a, a, a, una, a una problemática muy grande, que fue el de que hay poblaciones que no encontramos ninguna información. La población de la diversidad sexual en el estado de Campeche, Pareciera que no existiera en cuanto a datos. Y entonces, eh, una de las preguntas que nos hicimos nosotros, bueno, ¿y dónde podemos eh, obtener un poco de información para empezar a generar algunas acciones encaminadas a atenderla? Pues bueno, nos, nos, nos dimos cuenta que en, el, en, en la encuesta de población del 2020, que también está el ENPOL eh, eh, nos, nos dice cuántas personas tenemos en el estado de Campeche, pero esto tampoco es un dato fidedigno porque al igual que pasa con, con el tema de pueblos originarios, las personas tienen que reconocer que pertenecen a esa población y es un tema que también es un tema de leyes porque eh, no puedes tampoco eh, violentar el derecho a la intimidad de las personas y no es tan fácil hacer ese planteamiento y ahorita precisamente nosotros en el Estado estamos eh, eh, elaborando un instrumento para poder tener una idea de cuánta gente tenemos de esa población, sobre todo en temas de salud, educación, este, acceso al trabajo, ¿no? ¿no? No tanto la autodeterminación, si pertenecen o no pertenecen a alguno de los grupos de la diversidad, sino cómo están en materia de derechos. Cuando nosotros hablamos de inclusión, pues necesariamente tenemos que tener una mirada muy, muy, muy amplia de eh, la inclusión a qué se refiere. Pues la inclusión se refiere a las oportunidades que tienen las personas, la inclusión se refiere a la empatía que hemos generado con ciertos grupos de poblaciones, como pueden ser las personas con discapacidad, las personas que han sido privadas de su libertad. Tenemos también que tener una mirada, una mirada de si realmente estamos reconociendo los derechos de todos o hay sesgos porque consideramos que las personas, hay algunas que deben de tener todos sus derechos y otras que ya la perdieron. Eh, cuando hablamos de inclusión estamos hablando de la participación de las personas en la vida eh, de ellas y en la participación, no solamente este, social, sino en todos los aspectos de su vida, si esta participación les permite estar en igualdades de condiciones, si hay solidaridad para aquellas personas que en un momento dado eh, no acceden de la misma manera que la mayoría, al goce y el disfrute de los derechos que, deben de, eh, que debemos de tener todos. Y hablamos de derechos, estos derechos fundamentales, el derecho a la vida, el derecho a tener una identidad, el derecho a tener un trabajo, el derecho a tener una casa, el derecho a tener salud, el derecho a las oportunidades de estudiar y estas oportunidades de estudiar que deberían de garantizar el acceso a la dignificación de de de, de, de su vida, ¿no? En realidad, el tema de inclusión es muy amplio. Tiene que ver con equidad, tiene que ver con desarrollo y crecimiento, tiene que ver con justicia y que además es, está, contact, está altamente relacionado con las oportunidades que se les puede dar a ciertas poblaciones, porque pues de repente hemos, hemos visto que las personas con discapacidad son atendidas y son, eh, se han generado programas, eh, de corte asistencial que resuelven en la inmediatez a lo mejor una de las barreras que presenta. Pero la pregunta es, la mirada a las personas que tienen una discapacidad realmente están siendo atendidas desde el enfoque de derechos humanos, generando una condición de desarrollo, de bienestar, de felicidad y de igualdad de oportunidades. En Campeche el espacio, el espacio público, la movilidad, el acceso al trabajo, el acceso a la, a la, a la salud, el acceso a la, al, al derecho a la escolarización, es algo que depende mucho de que realmente se estén generando estas condiciones. En Campeche el único proyecto eh, que en este momento yo puedo asegurar existe en materia de igualdad de oportunidades y que se esté garantizando eh, de alguna manera este, que, que las personas puedan acceder, en el caso, voy a poner el ejemplo de las personas con discapacidad, pues es el tema de la inclusión educativa. ¿sí? Y eso este, con algunos sesgos, sí hay inclusión educativa hasta cierto nivel. Pero una vez que, que los alumnos egresan de la, del, del sistema básico hasta la secundaria, se empieza a generar un embudo. Un embudo muy grande, que por ejemplo, el derecho a, a, a tener eh, es, es, eh, educación para las personas con discapacidad, pues no se garantiza en media superior y menos en superior. Son casos muy esporádicos. O son eh, como, como, como cosas en el que va a depender mucho de la situación económica de las familias que puedan tener la oportunidad. Eh, el tema de discapacidad para nosotros es un tema serio en el Estado porque también hemos observado que su derecho a un trabajo digno en el caso de las personas con discapacidad y en el caso de personas privadas de su libertad están llenas de prejuicios y están llenas de prejuicios, porque la, la mirada que tenemos es el pensar que las personas este grupo de personas, este grupo de población, pues, ¿cómo van a tener un trabajo si no pueden, no pueden hacer lo mismo que, que la mayoría? ¿O cómo le voy a dar la oportunidad y el derecho a tener una vida mejor a un delincuente? A, y, y con esta mirada fría, ¿no? Este subjetiva de, de, de, de las personas, se toman decisiones. Entonces hoy estamos luchando con estos prejuicios, estamos tratando de que estas desigualdades ¿sí? se visibilicen y que empecemos a generar una política de inclusión social que garantice el derecho de todas las personas ¿Sí? que tienen por el solo hecho de ser personas, en igualdad de circunstancias como todos los demás, a esos derechos básicos, ¿no? Los derechos, pues no, no, no, son, no, no son un tema para discutir de si lo merece o no lo merece, es un derecho, es algo que por el que se ha luchado y el Estado garantiza en parte, o debe de garantizar en parte, el disfrute de este derecho. Entonces, es esta mirada de parte de la Secretaría de Inclusión, este, en, primero en poder tener claridad de, de a cuántas personas de estas poblaciones que estamos atendiendo este, se les ha privado a lo mejor del goce de, de, de, esta, de, esta, de estos derechos y qué políticas son las que pudieran estar impulsando que realmente exista una, una, este, una inclusión con miras a ser inclusión social. Hay intentos, como comenté hace un momento, a la inclusión educativa, digo desde, desde la cuestión federal, es una política nacional, es una política educativa, está implementada eh, hasta cierto nivel, y, y, y, pero que se aísla, porque hoy sabemos también que los derechos, pues los derechos que nosotros tenemos son progresivos, están interconectados, y que no los vamos a encontrar puros. Mi derecho a, a la escuela no es el único que tengo garantizado. En consecuencia de tener derecho a la escolarización, también tengo derecho a tener trabajo, también tengo derecho a tener una vida digna. Y cómo garantizamos, no, desde una política este, eh, que se genere eh, de manera estatal, que esto se cumpla. Entonces, Hoy, vuelvo a repetir, en, en las poblaciones que atendemos encontramos similitudes en, en el sentido de que no hay políticas muy claras que estén trabajando con esta temática de tomar en cuenta a todos, de que todos tengan las mismas oportunidades o estas acciones sustantivas que deben de permitir, al igual que en el tema de las mujeres, que es un tema transversal en el caso de las poblaciones que atendemos, estar este, con algunas acciones encaminadas a impulsar ¿no? que esta desigualdad ¿sí? no se dé. Ya les había comentado que nosotros eh, nacimos el primero de enero del año pasado, tenemos 14 meses de, de existir en el gobierno del estado de Campeche. La la, dentro de las atribuciones que tenemos, la más importante es garantizar la no discriminación de ninguna persona y el acceso al pleno goce de sus derechos humanos, como lo tenemos todos. Este, además, de, de, de que cruzamos dentro de nuestra, nuestra tarea que la Secretaría de Inclusión no es una Secretaría asistencial, sino que es una Secretaría que cruza de manera transversal a todo el gobierno estatal y que sobre todo lo que quiere hacer es visibilizar a aquellas poblaciones en las que se puede estar dando algún tema de desigualdad, de discriminación, de, este, de invisibilización. ¿no? Eh, la propia creación de la secretaría, por el nivel que ocupa, es, es una, es, está dentro del gabinete legal pues ya tiene la fuerza política necesaria para poder actuar como un ente que tiene presencia y que estamos a nivel de gobierno y que las tomas de decisiones tienen que afectar o tienen que verse reflejadas en políticas públicas que garanticen, ¿sí? Que todos vamos a poder llegar a la misma meta, ¿sí? El constructo social o la, la idea de, de sociedad o de comunidad es que todos podamos tener mínimos para poder aspirar a una vida, a una vida de bienestar o a una vida de, de felicidad, ¿no? Y que nadie se quede afuera, que nadie se quede atrás, y que aquellos que necesiten de que le, los podamos ir impulsando tengan garantizado esas políticas en acciones sustantivas, ¿no? Que este, no los dejen, no los dejen porque, porque están... Este, ¿Por qué no hablan el mismo idioma que la mayoría? Este, vamos a hablar aquí, por ejemplo, de, de que la población etnia más grande que tenemos en el estado de Campeche, pues es la maya, que la lengua que más presencia tiene después del español es la maya, pero que tiene en nuestro estado 41 variantes, sí, y que hoy el gobierno ni siquiera puede ofrecer o no está ofreciendo y garantizando, que eso es un mandato del tercero constitucional, que los niños se les garantice tener maestros que les hablen en su lengua original y que tengan los materiales para poder educarse de esa manera. Y, y, y, y hablamos de la lengua maya, pero en el tema de las personas que no tienen un lenguaje oral como puede ser las personas con discapacidad auditiva y que necesitan de un sistema alternativo de comunicación, como puede ser el bimodal o el le o lengua de señas, tampoco se les garantiza. ¿Cómo afecta esto? Pues afecta en, en casi todos los niveles. Pues este, hoy, por ejemplo, enfrentamos en el estado de Campeche, en una revisión que se está haciendo, que jamás se había hecho, la gobernadora del estado, este, creo que es la, la única que ha visitado en este año y medio de estar al, al frente del Ejecutivo Estatal cinco veces los reclusorios. Pero tenía 60 años que ningún gobernador visitaba los reclusorios del estado de Campeche, que no sabía las condiciones en que se encontraban las personas privadas de su libertad, que ahí coexisten, cohabitan mujeres, Hombres o gente de la diversidad, ¿sí? Y que tienen requerimientos también, que también son personas, que también hay que, hay, hay que tener una mirada humanista al tema, este, que puede ser muy contra, controversial, ¿verdad? Entonces, hoy, por ejemplo, estas son como, como la, las cosas que van eh, caminando, ¿no?, como política de Estado, que se pretende que estos espacios de re, que deben de ser de reinserción social realmente garanticen eso. De nada sirve que privemos a alguien de su libertad si tampoco le garantizamos que el tenerlos ahí no va a ser eh, en contra de sus derechos humanos o bajo eh, esta, estas estas estas premisas de pues hay tortura, hay discriminación, hay vejaciones, humillaciones que en vez de generar esta tranquilidad de que se están dando este y garantizando un proceso de, eh, de reconceptualización y además la oportunidad de la persona de volver a reinsertarse cuando salga de estos espacios, pues hay una gran preocupación porque aquí en Campeche hay así como como un refrán que dice, "No, pues si robó Ahí va a aprender otras cosas, y cuando salga va a, ser, va a ser más peligroso. Entonces, el constructo es que las cárceles, en vez de ser espacios donde se esté trabajando para la persona, con la persona, se está formando delincuentes, porque hay mucha gente también encerrada por malos procesos, por procesos este, que, nunca se, que nunca tuvieron este, eh, el, el derecho a la justicia, en condiciones además de hacinamiento y de... Eh, vejaciones al ser humano, ¿no? Entonces, son, son, son los temas que hoy en el gobierno de, de Campeche, pues, están trabajando. Les voy a dar algunos datos de la población que nosotros tenemos, como para que ustedes vean por dónde está el tema de inclusión, ¿no? ¿Cómo vamos a abordar esto? La población con discapacidad, bueno, en Campeche no llegamos al millón de habitantes, les quiero decir que somos 928 mil campechanos, que estamos en un área geográfica, Campeche es creo que el décimo estado en, en su tamaño, eh, tenemos un, un gran territorio con un, con un ecosistema también muy muy muy variado y la densidad de población pues es, es baja, 928 mil campechanos, no llegamos ni siquiera al millón. Las personas con discapacidad en el estado de Campeche, bueno, y otro dato, este, la, el 52% de la población en Campeche, casi el 52% son mujeres, 48% son hombres. Entonces, en el caso de la población con discapacidad, hay 170.452 personas que tienen alguna condición o limitación. Sí, eh, para poder tener eh, una, para considerarlos con una condición de discapacidad. El 18.4 eh, tiene algún problema mental y eh, están distribuidos estas, estas personas así, 47.240 tienen discapacidad, o sea, puede ser intelectual, motriz, auditiva, eh, este tipo de discapacidad puede ser la pérdida de un árbol, de un, de un órgano, o que es sensorial, ¿no? La pérdida de alguno de los, de los, de los sentidos. 5.019 este, están con condición mental, ¿sí? Que también la condición mental este, genera discapacidad, esquizofrenia, psicosis, a esas me refiero. En total, las personas que viven con discapacidad y condición mental en este estado sumando discapacidad y condición mental, son 52.259 personas y representan el 5.6% de la población total de Campeche. Este, este, este porcentaje pues es, es bastante significativo, pero yo le agregaría un dato más. ¿sí? Todas las personas a partir de los 60 o 65 años, vamos a migrar a tener una condición específica. Voy a necesitar usar lentes, voy a necesitar a lo mejor usar bastón. O sea, que todos ustedes, su servidora, cuando lleguemos a la edad avanzada, vamos a tener una condición de discapacidad. Y entonces ya no somos nada más eh, este pequeño porcentaje en apariencia. Es una población bastante grande. Más de 50 mil personas en Campeche tienen una condición de discapacidad. Pero con los adultos mayores, la, el porcentaje se eleva a casi el 30% de la población en Campeche. Puede tener una condición de discapacidad porque ya hay que meterles apoyos. Muchas de las personas ya a los 60 años este, tienen que tener una cirugía de la vista, padecen cataratas, hay pérdida de la movilidad, requieren de algún, de algún apoyo para... Para, para, para poder estar en el espacio público o en, en, en la calle. Y esto genera otras condiciones importantes que estamos, que estamos considerando. El transporte, los paraderos, las dependencias, los espacios culturales y recreativos al que tenemos derecho toda la población, se empiezan a convertir en barreras. ¿Sí? Y estas barreras, finalmente afectan a las personas para poder acceder a una vida digna. En el caso de la población con diversidad sexual en Campeche, solamente pudimos obtener estos datos, hay también 51.063 personas de 15 años o más que se auto reconoce o reconoce que pertenecen, ¿Sí? a la población LGBTIQ o más ¿no? eso nos hizo eh, en días pasados hacer una propuesta al INEGI para el próximo censo de población de que considere a, que ya no solamente somos hombres y mujeres ¿sí? hay no binarios no nos metamos en problemas pero hoy existe hombres, mujeres y no binarios ¿Sí? no sé si homosexuales y si lesbianas y si trans, en el caso de la población de pueblos originarios comunidades indígenas y afromexicanas en Campeche existen 291,940 mil habitantes en 361 comunidades de 365 que tenemos en el estado reconocidas como indígenas más de 110.000 mil viven con alto grado de marginación, y 13,643 son afromexicanos, es una población muy, muy grande. Si ustedes ven los números, 200, casi 300 mil habitantes, o pues sea, estamos hablando de casi el 30% de, lo, de la población de, Cam, de Campeche, que es o pertenece a la población indígena. Las, los hablantes de lenguas indígenas son 92 mil, más de 92 mil personas. O sea, el 11% de la población total hablan una lengua indígena. ¿Sí? Y pues, eh, eh, esto a nosotros nos parece muy importante porque además en el censo del 2020, más de 400 mil de los 928 mil habitantes que somos, se reconoce como indígenas, no como pueblos originarios, sino en la relación de mi madre es indígena, yo tengo sangre indígena, mi padre es maya, hablan la maya, yo me reconozco maya. 400 mil, y entonces aquí el tema cambia: ¿sí? 35, 37% de la población considera que es indígena. Y no tenemos una política de Estado. Este, que realmente esté trabajando en el tema. ¿eh? Y aquí viene uno de las poblaciones que, que, bueno, de veras estaba totalmente sin atención en el estado de Campeche, que es la población de reinserción social y condición de calle. En el caso de condición de calle no hemos terminado de levantar el censo por de, porque este, es bien complicado el tema de condición de calle. Entonces hay mucha movilidad. Y cuando ya pensamos que ya tenemos algo de base... Este, se nos cae lo que hemos trabajado y estamos, yo creo que en, en próximos días vamos a hacer una presentación ya de ese censo que estamos intentando cerrar, pero en el caso de reinserción, pues en el estado de Campeche hay 1.159 personas privadas de su libertad, en dos reclusorios o dos eh, este, centros de readaptación, uno está en San Francisco Coven en el municipio de Campeche, ahí tenemos 828 personas privadas de su libertad, donde hay un ala de mujeres con 28 este, mujeres, y el ala de hombres que son 800, en el, en el municipio de Campeche. En el municipio de Carmen, en el centro de la raptación, tenemos 331 personas privadas de su libertad, en el ala de mujeres hay solamente 9, y hombres 322, y eso también es un dato importante, porque hay una predominancia en el género este, hombre. Según la encuesta de población del 2021, la reincidencia delictiva, o sea, las gentes que ya tuvieron un proceso y estuvieron privadas de su libertad, reinciden el 20%. Eh, otro dato importante es que, pues ya lo vimos con los números, el 96% de los que llegan a, a, a tener sentencias o están recluidos en alguno de estos centros son varones. Y solo el 3.2% son mujeres. En el caso de, de las mujeres, el 67% de las mujeres privadas de su libertad son madres con hijos menores de 18 años, ¿sí? El 32% de las personas privadas de su, de su libertad, eh, que es, un, es una cantidad muy fuerte, eh, en sus familias, sus padres son alcohólicos, ¿sí? Y el 4% reconoce de esta población, de los 1,159 que tenemos en Campeche, privados de su libertad, 4% reconoce ser de la comunidad LGBTIQ+. El 82% de estos 1,159, que es altísimo, dicen haber sufrido discriminación. Entonces, estos datos ahora explican por qué la necesidad, ¿verdad?, del tema de tener una Secretaría de Inclusión en el Estado que pueda caminar con políticas públicas para que el tema de discriminación, de desigualdad y de atención este, se pueda favorecer. ¿Qué hacemos en la Secretaría en este momento? Pues aparte de empezar a construir estas bases de datos con, con, con, con, con, con, con números, con, con, con este... De, re, de hacer algunas encuestas, ahorita estamos armando la de reinserción social y condición de calle, estamos cerrando el tema de discapacidad, no hemos hecho la presentación, porque ustedes saben, o quienes se dedican a la investigación, que no es un tema pa, este, fácil este, poder tener estos datos estadísticos y construir esta base de datos, ¿no? cualquier proceso de investigación requiere de, de su tiempo, requiere de su análisis, y además es costoso, ¿no? Y pues para un estado como el de nosotros, que es un estado grande, este, con 13 municipios hoy, y que, y, y que está tan dispersa a veces en algunos puntos la población, pues ha, ha entrañado un todo un reto. Hoy las actividades que realizamos en la Secretaría de Inclusión, pues están encaminadas, una, a la capacitación y sensibilización, o mejor dicho, sensibilización y capacitación. Estamos eh, tratando de ver, eh, de visibilizar a estas poblaciones, de, de trabajar este, con los temas de derechos humanos, el tema de inclusión, este, de los temas de discapacidad, el reconocimiento, el reconocimiento de la herencia étnica y la cultura. Estamos también con eh, talleres, con, con, este, con foros, con conversatorios, de, este, con la temática de diversidad sexual. Y ya iniciamos un trabajo en reclusores. Este, y tenemos eh, hoy en día unos proyectos que les voy a platicar. Otra de las cosas que estamos haciendo: bueno, tenemos un módulo de atención ciudadana con un protocolo para atender ¿no? y tener este, esta, este, este contacto con la ciudadanía, eh, con las temáticas de orientación y asesoramiento, apoyo jurídico y gestoría. Nosotros enlazamos a las personas. Con, otros, con otras dependencias, dependiendo del problema, del problema que tienen. ¿no? Y eh, eh, la verdad es que hemos, este, pues estamos eh, eh, los números cada mes, eh, cada mes, cuando estamos haciendo los cortes, a partir de que se creó esta área en la secretaría, han ido en aumento, pues hablando de la necesidad de la gente, del acompañamiento y, y de esta asesoría, porque no, a veces no saben dónde, a, a dónde acudir, es más, muchos de ellos no se sienten precisamente víctimas de discriminación, sino que no saben cómo acercarse a, a, en el gobierno a los apoyos que se han creado para ellos. ¿no? Entonces, este, esto, esto, esto lo estamos haciendo, ha sido la verdad, el módulo a partir de octubre del 2022 empezó a este, atender, los números que traemos de octubre a diciembre era que habíamos atendido 50, 54 personas, Ahorita, nada más en el mes de enero, rebasamos esa cantidad. En el mes de febrero la duplicamos y en este mes, pues vamos, estamos viendo que la cantidad de gente que está llegando, nos pues llega gente desde condición de calle, desde las, las, las chicas que dejaron reclusorios, estamos teniendo este, ahí con ellas, un, estamos intentando armar un, un programa para ellas, están llegando. Este, traemos algunos proyectos de reinserción social con ex -PPLs. estamos trabajando en un proyecto, que tal lo van a ver, de eh, inclusión laboral, precisamente con dos poblaciones, que es la de discapacidad intelectual y discapacidad motriz, este, en, en, no dentro del gobierno, porque les quiero compartir que la gobernadora del estado de Campeche, desde que toma posesión, instruye a todas las dependencias, este, tanto el gabinete legal como eh, el extendido, que en total somos 64, que tuviéramos eh, el respeto a la ley que ya de por sí lo marca, el 2% de, de, la, de, de la plantilla laboral debe de ser este, con puestos para personas con discapacidad y que no sean los que están haciendo fotocopias o los mandaderos de la dependencia, que respetemos los perfiles de estas personas en su derecho al trabajo y que los dignifiquemos. Esto nosotros el año pasado cuando hicimos eh, la encuesta de cuántas personas, todas las secretarías habían rebasado el 2% y estamos hablando que hoy en el gobierno del estado hay aproximadamente el 5% de eh, um, eh, inclusión laboral para personas con discapacidad. Y estamos trabajando con un proyecto con el Consejo Coordinador Estatal precisamente para abrir la posibilidad de emplear a personas con condiciones de discapacidad, en, eh, con empresarios y con toda esta, esta gama de, de, del sector este, privado. ¿no? Estamos, eh, tenemos los proyectos que estamos llevando a cabo, un tour inclusivo para personas con discapacidad, estamos por cerrar con eh, la, eh, obras públicas la posibilidad de que cada, cada dependencia del gobierno adopte un parque para hacerlo inclusivo. Estamos, tenemos, tenemos, estamos armando el comedor comunitario en un centro de desarrollo este, comunitario y precisamente ofrecer para las personas en condición de calle este, un alimento y a la par estamos trabajando eh, un proyecto que, eh, que se trata precisamente de poder garantizar una cama o un espacio para dormir y para bañarse que aunque no lo crean, en el módulo, en el módulo de atención al, de, que tenemos, de, el, el módulo de, donde llegan las personas a solicitarnos que apoyemos, en el caso de condición de calle siempre todos han coincidido que necesitan un lugar donde se les pueda prestar para bañarse. Y a mí me llamó mucho la atención porque nunca me imaginé que esa fuera una, una, una petición de esta población. Estamos trabajando con un museo, Cultural, es un proyecto que ya está autorizado, que tenga, primero pensamos que nada más debía de ser de la diversidad, después consideramos que no, es un museo cultural, un centro interactivo, inclusivo, donde tengamos salas con las temáticas de las poblaciones que estamos trabajando. Ese ya es un proyecto que ya está eh, casi listo para lanzarse a más tardar a fin de mes o a principios de abril este albergue del que les hablo para estos grupos vulnerables, condición de calle o exPPLs que salen y que cuando salen ya no tienen familia, ya no tienen nada, en lo que está esta parte de su transición, poderlos tener ahí. Lo que hemos visto que mucha gente que sale de recursorio se queda en condición de calle y pues es una situación bastante complicada. Hay un, hay este, un proyecto de quinoterapia, la verdad, Estamos muy ilusionados porque se puede hacer. Hay ofrecimientos de la iniciativa privada para poderlo echar a andar, pero es un tema bastante complejo. Este, ese sí nos está costando mucho trabajo. El curso de verano inclusivo eh, lo estamos haciendo y le llamamos inclusivo no solo porque aceptamos niños este, con, toda, eh, con discapacidad o sin discapacidad. Se llama curso de verano inclusivo porque enseñamos lengua maya, Lenguaje de señas, escritura en braille. Entonces, este, ahí los niños que van a este, a este curso de verano, todos van a aprender este, palabras en maya, a comunicarse, a saludar y reconocer un poco también la cultura maya, este, van a aprender un poquito de lengua de señas y van a aprender también un poquito a cómo, cuál es el sistema braille, por eso se llama verano inclusivo. Y estas este, propuestas que ya están también trabajándose, que es el levantamiento técnico de edificios inclusivos, este, que debe de arrancar en el mes de junio, este, esto es una realidad. Nosotros estamos conscientes que siendo un Estado que tiene un centro histórico, que es patrimonio de la humanidad, es altamente discriminativo y no tiene movilidad y accesibilidad para todos por la propia construcción. Entonces tenemos un problema porque hay el 30% de los servicios del gobierno están en el centro histórico. Entonces imagínense si esto es accesible para todos. Inclusive los adultos, los adultos mayores eh, se han quejado mucho de que no hay rampas, que no, que no, pueden, que no pueden caminar, el, el piso del centro histórico es empedrado. Las personas que usan bastón, las personas que están en sillas de rueda o que andan en burrito, este, pues, pues no andan en el espacio este, público, en el centro histórico que les complica, ¿no? Y este, tenemos también en Miras en el mes de noviembre hacer un primer congreso este, estatal o un encuentro inclusivo, ¿no? Invitando a otros estados a participar. Y pues bueno, este, esta sería una máxima. Miren, poder tener espacios donde, independientemente de nuestra condición, se nos garantice ¿no? que podamos tener un proyecto de vida. ¿Qué veo o qué ven ustedes en esa imagen? Pues ven gente feliz, plena. Y quiero decirles que en la Secretaría estamos convencidos que eso es para todos, para todos. Todos tenemos derecho a un proyecto de vida, todos tenemos derecho a ser felices y todos tenemos que trabajar e impulsar. No es un tema de moda, no es el tema que la inclusión está de moda y que va a pasar. Es un tema de derechos y es un tema de gobierno, porque parte de ese compromiso lo tiene que asumir un gobierno, ¿no? Y creo que mirarlos, mirarlas, Así, en esta imagen, es el ideario de cualquier sociedad, ¿no? Donde tenemos que hacer comunidad. Pues este, esta es la presentación. Este, eh, si hay alguna pregunta, no sé que venga, cómo venga la dinámica. Este... Muchas gracias, Maestra Patricia León. Ha sido un gusto definitivamente escucharla el día de hoy. Si lugar a dudas, hablar sobre todos estos avances que nos invitó a reflexionar en el estado de Campeche, pues abren las puertas, ¿no? Justamente para construir estos, fuentes, estos puentes en materia de derechos y de una real construcción de eh, equidad, inclusión social, ¿no? Le agradecemos haber atendido la invitación realizada por el presidente del Instituto de Formación Política, el compañero Rafael Barajas, y por nuestra encargada del programa de Buen Gobierno, Diana Paniagua, Ambos le hacen llegar sus saludos y agradecimientos por estar aquí el día de hoy. Y bueno, pues también agradezco a todos los que nos siguieron por redes sociales del instituto, por el canal de la 4 TV. Es un gusto haber estado el día de hoy con ustedes aprendiendo juntos. Sigan el resto de las actividades en redes y nos vemos pronto.